Okay. si la gente sale para todo el mundo en no, Creo que lo peor es que ni me va a dar dinero suficiente para comprar la caja. Me encanta. Me encanta craquear, es, es mi motivación de cada día. Este tipo, ahora. ¡Cuñero de cabrón, de verdad! Uh -huh. Uh -huh. Eh, no, verdad, no. Verdad. Haciendo trip En serio volvió a coger el coche este compa? Uh. Time to cover your tracks. There's an enemy team hunting for you. En serio, los dos están por allá. Bro? Ready for airstrike. Got your request. Mustard strike is active. Enemy precision airstrike. Stay alone. ¿Cómo, bro? que yo también soy, soy subnormal bro sí yo también, yo también tengo padezco de subnormalidad ah qué bien bro qué bien qué bien con mi propio ah me va a matar tú gracias a dios fue un poco bro. No Menos mal que es un botardo, bro. De verdad. Mhm. es geofarm. No te lo dejé farm por el culo, bro. ¿Qué hace este compa, bro? Is out of fuel. For resupply. Pero va, madre mía, tú. ¿Dónde estabas metido, bro? ¿Dónde estabas metido? Es la verga. Ah, no right, sé si tenías dinero o algo, no me sea útil. <risa> Por Dios, ya. Recon on the way. UAV, beginning flyover. Ya lo hay. Se va corriendo como una puta zorra. Creo que yo no lo vi. ¿Te a explicar qué coño... Entonces, no se había hecho no. este compra? Nada. Tengo un vale. vale, cluster, no cluster este comprado, ¿no? no que testificar uno, ¿no? Esto sí es sencillo, bro. Si había otro con fantasma. Es el mismo, lo que es... que te es sencillo, sí, sí, sí, sí, sí eh. mata a esta gente. Ahí viene que Voy aquí. Mira no se lo puedo Pero, ¿dónde estás? Okay. ¡El eh, galfín! Para encontrar compadre! ¡Qué Una hora. de, de, de, verdad. ¡Locura tú?